Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo funciona un plazo fijo. Un plazo fijo es una alternativa de inversión en la que se pacta el plazo y la tasa de interés desde un inicio. Bien, ¿y con quién pactamos? Ese plazo es con el banco. O sea, dicho en criollo, nosotros le prestamos plata al banco en un cierto plazo y por prestarle esa plata al banco, ellos nos pagan un interés. Ese interés es fijo. Y el plazo también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir... Yo hago un plazo fijo a 30 días, puede ser a 60, a 90. Cuanto más tiempo, más te pagan. O sea, mayor es el interés y la ganancia. Bueno, vamos a hablar de algunas características que tienen los plazos fijos. Una de las características es que el plazo mínimo de inversión no puede ser menos de 30 días. O sea, de 30 en adelante es el plazo mínimo que vos tenés. Otra cosa es en la fecha de vencimiento. O sea, vos lo hacés, Por ejemplo, el primero de octubre y el primero de noviembre se vence y recibís el capital invertido más los intereses generados. Por ejemplo, vos invertís mil pesos, en 30 días vas a tener mil cien pesos, por ejemplo. Otra característica es que hay plazos fijos con interés periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que vos depositas tu plata, los plazos son más largos pero las tasas de intereses son más altas y cada mes recibís en tu cuenta los rendimientos correspondientes. A la fecha de vencimiento recuperás el capital invertido y los intereses de los últimos periodos. Pero ese plazo y... fijo... Con interés periódico, solamente puede ser contratado en la sucursal de tu banco. Otro plazo fijo que existe son los precancelables. ¿Qué quiere decir esto? Que es un plazo fijo con la ventaja adicional de que lo puedes cancelar antes del vencimiento originalmente pactado. En caso de que necesites recuperar tu plata por algún imprevisto. ¿Qué quiere decir esto? Vos pusiste un plazo fijo precancelable a 90 días, por ejemplo. Pero a vos te pasó X situación que necesitaste sí o sí la plata. Entonces vas al banco y pedís que cancelarlo y que te vuelvan tu plata invertida. Este plazo fijo precancelable solamente lo puedes contratar en la sucursal de tu banco. Después, otro tipo de plazo fijo que existe es el UBA, que es el plazo fijo UBA. Es un plazo fijo en el que tus ahorros se actualizan según el índice UBA, que es la unidad de valor adquisitivo. Este índice es calculado diariamente por el Banco de la República Argentina y su valor depende de la evolución de la inflación. Por lo tanto, si la inflación sube, tus ahorros también suben. También existe el plazo fijo uva precancelable que es muy parecido al anterior, al que es el plazo tradicional precancelable. Vos pones a cierto plazo y si tenés algún inconveniente lo podés, lo podés cancelar yendo a la sucursal de tu banco. A continuación les voy a enseñar cómo hacer un plazo fijo paso a paso. Bueno gente, eh, vamos a ir a hacer un plazo fijo paso a paso, como para que cualquiera lo pueda hacer. Lo primero que tienen que hacer es tener una cuenta en el banco, obviamente, y poder tener home banking. Una vez que tienen el home banking, que eso tiene que ir al cajero, todo, ta, ta, ta, bueno, van a home banking. Yo lo voy a hacer con el banco macro, pero si tienen Galicia si tienen otro banco, lo pueden hacer de cualquier banco. Vamos a la parte de inversiones y ponemos constitución de plazo fijo. Acá nos va a pedir el tipo de plazo. Nosotros vamos a poner tradicional para clientes, pero también está el UBA y los otros que ya hemos visto anteriormente para tradicional para el cliente y nos dice el importe mínimo 300 yo le voy a mostrar más o menos con 10.000 cuánto sería eh, por ahí lo pueden hacer con más o con menos eso depende de lo que tengan ustedes si tienen 10.000 buenísimo digamos que espero que lo hayan hayan seguido nuestros pasos digamos que hayan eh, usado los métodos que le enseñé para ahorrar, así si tienen los 10.000 lo pueden hacer. Y acá nos dice el mínimo 30 días y el máximo 365 que sería un año. Vamos a, vamos a probar a 30 días y ponemos simular. Nos va a decir que en 30 días vamos a sacar unos intereses aproximados de 279 pesos y te dice tasa sugerida, a 36 días tenés 335, a 45 días 419, a 60 días 558, bueno acá seleccionamos la cuenta de débito ponemos continuar, y acá te va a mostrar la confirmación, es en pesos, el importe son 10.000, plazo 30 días, la tasa nominal anual, es de 37% y los intereses son de 304 pesos con 11 centavos, la emisión, si la haríamos hoy 6 del 10, y la fecha de vencimiento 5 del 11. Pones 5 del 11 porque el día 6 del 11 cae sábado, por eso te lo pone el 5, que es un viernes. Bueno, y una vez que ya viste que esté todo bien, pones confirmar. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me sirve estar invirtiendo acá 10.000. Prefiero invertir en otras cosas mejores que después más adelante le voy a ir enseñando. Pero este es el primer paso para los que recién arrancan con los principiantes los principiantes. Antes de tener los 10.000 pesos en el banco al cohete, esta es una buena forma de hacer ganar aunque sea un poquito. Ir sumando un poquito cada vez más a tus ahorros.